Hola, ¿qué tal mis amigos? Los saluda Ley Correa, cantante de música norteña y popular, y los invito a que sintonicen la superiorestereo.com que apoya al talento colombiano. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.